Con la consigna, si no arreglan las calles, aquí va a haber candela. Residentes en la comunidad de Las Guasumas en este municipio reclaman a las autoridades correspondientes el acondicionamiento de las vías, las cuales, tal y como se observen las imágenes, están en condiciones deplorables. intransitable y quedaron de, de afirmarla, de, de arreglarla y ya se volvió bulto y no ha hecho nada. Un pedacito de calle de un kilómetro. Cuando llueve, ¿cómo se pone? No, que no hay quien. Esto es. increíble, no esto. ¿eh? En y bol, ya le sabe mandar. que ahí vino, ahí mismo, cuando arregló eso, echó el pedacito con ten ahí. Y ella ha quedado de que, que iba a firmar y todo eso ahí. Y es más, que en el presupuesto prescriptivo ese que hay. Yo era delegado y se firmó eso para arreglar este pedacito de calle y nunca arregló. Mi Núñez nos prometió arreglar este callejón y no, no, no ha hecho nada. nada. Cuando siempre lo está arreglando y no hacen nada por ahí. Esto es, es, es, es un kilómetro, menos de un kilómetro es este. Y lo está arreglando, pero no está y no se hace nada. Reclaman que funcionarios solo visitan la zona previo a contiendas electorales en busca de votantes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.